con nuestro editor abierto vamos a empezar a escribir nuestro primer programa en python vamos a hacer un programa que solicite dos números y devuelva primero la suma de esos dos números más adelante lo vamos a complejizar un poco más para eh, resolver este problema lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente primero pedirle al usuario que defina un número, después pedirle al usuario que defina un segundo número, luego vamos a hacer el cálculo correspondiente, en este caso la suma, y finalmente vamos a mostrar el resultado de la suma al usuario. Primer paso entonces solicitar el ingreso de un, de un número. En Python vamos a usar el, asteri, el, perdón, el numeral como lo están viendo en pantalla para escribir comentarios. Los comentarios son porciones de texto que no van a ser analizadas por Python en este caso. Yo puedo usar los comentarios para escribir eh, anotaciones, para recordar qué hace un determinado fragmento de código. Recuerden, un comentario comienza con un numeral. Y todo lo que sigue en el renglón se considera un comentario. Los comentarios son sumamente útiles. Y además siempre es recomendable comentar el código. A fin de que uno pueda recordar qué es lo que hace una determinada porción el código dijimos primer paso solicitar el ingreso de un número para solicitar el ingreso de un número vamos a usar una función de python que se llama input input lo que hace es pedirle al usuario una entrada input lleva un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado y adentro de ese paréntesis Vamos a poner entre comillas un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que le estamos pidiendo. Yo al usuario le puedo pedir que ingrese un número, le puedo pedir que ingrese un texto, le puedo pedir que ingrese una temperatura, le puedo pedir que ingrese una ciudad. El usuario tiene que saber qué es lo que mi programa le está pidiendo. En este caso voy a escribir el texto, ingresa por favor un número. Voy a poner dos puntos. Puedo acá, mando, bien. Vamos a dejarlo así porque le mandan los puntos en este teclado. Lo que el usuario ingrese se va a guardar en una cajita. Esa cajita la vamos a llamar variable. Y la variable se escribe a la izquierda. Se escribe el nombre de la variable. Por ejemplo, a igual a. Y luego el Input. ¿Qué va a hacer esta línea de código cuando se ejecute? Va a mostrarle al usuario este texto que yo puse entre comillas. Le va a mostrar al usuario el texto ingresa por favor un número. Y va a guardar a que el usuario ingrese algo. En este caso un número. Cuando el usuario le dé Enter. Ese número que haya ingresado se va a guardar en una cajita. En esta cajita que la bauticé con la letra A. Más adelante vamos a ver cómo pueden denominarse las variables. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es ponerle como nombres letras. Acá defino una variable entonces llamada a. Voy a definir una segunda variable llamada b. con un código muy similar. B va a ser igual al input ingresa por favor un segundo número. Recuerden que el texto que va entre comillas, ustedes lo personalizan, ustedes escriben lo que, lo escriben de la forma que ustedes quieran. Pueden poner por ejemplo simplemente ingresa un valor en vez de Ingresa por favor un número. Y aquí debajo podrían poner ingresa otro valor. Ese texto lo personalizan ustedes. Recuerden que siempre va entre comillas. Hasta acá mi programa va a hacer primero mostrar este mensaje. Ingresa por favor un número. Y se va a guardar el resultado en la variable a. Seguidamente va a mostrar un segundo mensaje. Ingresa, por favor, un segundo número. Y, el y lo que el usuario tipee, cuando presione Enter, se va a guardar en la variable b. Ahora tengo que calcular el resultado y mostrarlo. Hay varias opciones, varias formas. Yo lo que voy a hacer es crear una nueva variable llamada c. Y le voy a decir a Python que c va a ser igual a a más b. Yo acá puse un espacio entre signos para que quede más prolijo. Pero podrían directamente escribirlo también como A más B, así, directo, en espacios. Por una cuestión de prolijidad vamos a preferir siempre ese espacio entre las variables. Yo ahora voy a tener en mi variable C... el resultado de la suma entre A más B. Pero ese resultado está guardado en mi variable o en mi cajita que yo bauticé como C, pero aún no lo estoy mostrando en pantalla. Para mostrar el resultado en pantalla vamos a usar un comando llamado print. Print, llevo un paréntesis abierto, un paréntesis cerrado, y adentro de print tenemos que indicar qué cosa queremos mostrar en pantalla. En este caso yo quiero mostrar lo que haya dentro de la variable c. Entonces pongo c. Vamos a ver si esto funciona. Primero voy a guardar el código haciendo clic en archivo, guardar, y me va a preguntar dónde lo quiero guardar y con qué nombre. Yo lo voy a dejar por ejemplo en el escritorio, ustedes lo guardan en el lugar que quieran y le voy a poner como nombre Programa1 y lo voy a guardar. Si ustedes se fijan ahora acá arriba dice que está guardado en escritorio barra Programa1.py. Una vez que yo ya lo guarde lo voy a ejecutar este programa. Para eso voy al menú Run, y después Run Module, o si no directamente puedo presionar F5 en mi teclado. El programa va a empezar a ejecutarse en esta área de acá, el intérprete, que nombramos al comienzo. Aparece el primer texto que dice, ingresa por favor un número. Voy a ingresar un número, 8, por ejemplo, y le doy Enter. Ingresa por favor un segundo número. Voy a escribir eh, 9, por ejemplo, y le doy enter. Cuando yo le, de, le doy enter, observan lo que pasa. 89 dice. ¿Por qué devuelve 89 y no 17? Porque la computadora no es tan inteligente como nosotros pensamos. Lo que hace, en principio, es junta el 8, junta el 9, y por eso devuelve... 89. Vamos a tener que avisarle a Python que lo que hay dentro de A y lo que hay dentro de B son números. Porque si no, no sabe que son números y simplemente lo que hace es fusionarlos o juntarlos uno después del otro. Vamos a ver qué pasa si lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ver qué pasa si en vez de números pongo, por ejemplo, palabras: Hola, Enter, Mundo, Enter. Noten que el resultado que me devuelve es Hola mundo, todo pegado Porque lo que hace justamente es Lo que en programación llamamos concatenar Junta La variable A Y la variable B Y las pega una al lado de otra Pero entonces cómo hacemos para que Python sepa que A y B son números Y, por, y que por tanto el resultado Tiene que ser otro número Bueno, para indicarle que a Python, que lo que va a ingresar el usuario en el input es un número, vamos a usar una función llamada flowat hay otras funciones pero vamos a usar por lo pronto flowat float voy a borrar, voy a escribir de nuevo float se escribe flowat abro paréntesis antes del input y al final de todo después del paréntesis cerrado del INPUT, cierro el paréntesis del float, ¿sí? voy a escribir acá, float, abro paréntesis y cierro paréntesis, pero dentro de este paréntesis queda todo lo que teníamos escrito previamente. En el caso de B es lo mismo, float, abro paréntesis, siempre antes de INPUT, y al final, al final, del renglón, después del paréntesis cerrado del input, cierro el paréntesis del float. ¿Qué hace la función float? Básicamente lo que hace es, recibe una entrada del usuario con el input, y lo convierte en un número, en, podríamos decir, en un número decimal. Por ejemplo, si yo en, tipeo 5, lo va a convertir a 5,0. Más allá de que para nosotros es lo mismo 5 y 5,0, para Python no es precisamente lo mismo. Pero no nos preocupemos mucho por esos detalles ahora. Lo importante es que vamos a usar float siempre que vamos a ingresar números. Veamos cómo cambia ahora nuestro programa. Vamos a volver a ejecutarlo con F5. Me pregunta que si quiero guardar los cambios. Le digo que sí que quiero guardar los cambios. Y acá vuelve el intérprete, ven que dice restart, significa que se reinicia, vuelve a cargar el programa. Y vamos a probar ahora, 8, le doy un enter, 9, le doy un enter, y me devuelve 17,0. Que en la práctica es lo mismo que decir 17. Bien, en esta guía vimos cómo solicitar al usuario que ingrese un dato a través de la función input. ¿Y cómo se guarda en una cajita que llamaremos variable? ¿Cómo sumar las variables con el operador de suma? ¿Y guardarlo en otra variable que llamamos C? ¿Y cómo imprimir en pantalla el resultado? Finalmente, para que Python sepa que lo que se está sumando son realmente números, usamos la función float, que lo que hace es convertir o transformar lo que el usuario ya ha ingresado ...en un formato numérico. Acá de aclarar una cosa importante. Para el lenguaje, no solamente para el Python, sino que para todos los lenguajes, o para la gran mayoría... ...no es lo mismo un 17, por dar un número, un ejemplo... ...entre comillas, que un 17 suelto. Un 17, entre comillas, es para Python una porción de texto para Python podría ser 17 o podría decir Hola para Python ambos son textos cuando hay algo que está entre comillas en cambio cuando hay algo que no está entre comillas un número que no está entre comillas es realmente un número para Python literalmente es un número el input que vimos al principio siempre va a devolver un texto. Entonces, si el usuario escribió 8, como en mi caso, va a devolver un 8 entre comillas. Por eso Python no sabe que ese 8 es realmente un número. Lo que hace float, por decir de algún modo, le saca las comillas a ese 8 para dejarlo como un número real para Python. No es, re, no es tan así, no es que quita las comillas, pero para que nosotros lo podamos entender, vamos a plantearlo en esos términos. Input. Me devuelve un número entre comillas, o lo que yo haya tipeado entre comillas. También puede ser un hola. Y Float lo que hace es, le quita esas comillas y lo deja transformado en un número real para Python. Esta es una explicación un poco... Eh, no es tan técnica, pero creo que es clara a los fines didácticos. Entonces recuerden que vamos a necesitar no solamente a input, para pedirle que ingrese un, un dato, sino posteriormente convertirlo en número con un float. Siempre que lo que estemos esperando nosotros sea un número. Si nosotros estamos esperando un dato que no es número, sino que es texto, no vamos a usar float. En el siguiente video vamos a ver cómo cambiar este programa o cómo complejizarlo un poco más, para que devuelva no solamente la suma, sino también la resta, el producto y el cociente de los números A y B